cosí ay, ay si no ritmo no sí. si nos tenemos que ir a, a un doblez o demostrado el mejor colchón para el confort el de bisco ay por pues dios la tele de... los anuncios ¿eh? Es la cosi, cosi.